Pues, principalmente, he pensado que unas bases de una buena educación. Yo le pediría que existieran más actividades recreativas y artísticas para que pudiéramos descubrir nuestros talentos. Pues yo pienso que todos, todos nuestros derechos, pues, deberían de ser respetados y también nosotros ser responsables de ellos. Lo que yo opino generalmente que un niño ocuparía sería la seguridad y buena educación. Necesitan desarrollarse en un ambiente sano, donde estén libres y no tengan la pendiente de que en algún momento les suceda algo malo. Principalmente es tener una familia que nos apoye y que vea el bien por nosotros, que nos tengan que nos dé las necesidades que necesitamos, como económicamente y sobre todo sentimentalmente. tuvieran una buena educación. Que su estabilidad económica sea buena, porque ya que... Cuando no es buena, uh, las personas o los niños y adolescentes no pueden seguir sus estudios. Que las personas pobres tuvieran más recursos para estar en una escuela. También que no hubiera maltrato infantil, que no hubiera tanta delincuencia y tuvieran seguridad. Que hubiera más seguridad. Que hubiera mm, más seguridad en las calles. Que hubiera más... Mm, más canchas de fútbol para que los niños puedan ir a jugar. Que no haya discriminación, que haya respeto y una escuela para discapacitados. Mm, yo propondría que Andrés Manuel hiciera escuelas para discapacitados.